Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 3 Derechos Sociales Artículo 58 Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura.